Resultó herido la noche del martes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Julio César Antonio Abreu, cuando supuestamente intentó despojar de una motocicleta al joven Juan Carlos Salazar. Sí, pero mi hijo nunca ha tenido alma. Mi hijo nunca ha tenido alma. Es un muchacho de 18 años y nunca ha tenido alma. Se armó la baracera y todo el mundo vio en el 24 de abril cuando bajaron un encapuchado para abajo, hasta llegar más para abajo de, los de, de la iglesia. Y tiraron un, un, mucho tiro a un par de muchachos que estaban ahí. Antonio Abreu fue posteriormente arrestado por agentes de la Policía Nacional y en las próximas horas será sometido a la justicia. Este hecho ocurre justamente cuando se lleva a cabo en este municipio un paro de labores por 48 horas. Al cuestionar al supuesto asaltante, este manifestó lo siguiente. Yo estaba ayer, que eh, ahí en la esquina. Y venían unos tipos y nos fajan a tiro ahí, pro, papá y a mí se me pegó uno en el brazo. Eh, yo no sé, ahí no le puedo decir porque yo sí que yo sí estoy seguro de mí que yo no estaba haciendo nada. ¿Tú no estabas atracando? No, no, gracias a Dios que no. Nunca. Pasó? Yo, yo trabajo, yo he trabajado en una panadería, ahora trabajo colchones. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.